para buscar artículos en, la, en los bancos de datos de la universidad. Esta es la dirección. Con esta dirección puede llegar a donde se encuentra este, la entrada a los diferentes bancos de datos de revistas profesionales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Pero también, si quiere, puede entrar a través de la página principal del recinto y bajo la pestaña de bibliotecas, hay un enlace hacia lo que se llama sistema de bibliotecas así que si entra por ahí aquí es donde va a encontrar la página de, que se mencionó que es para buscar en, en los bancos de datos de la universidad a mano derecha este, se encuentra un enlace hacia búsquedas avanzadas, si quiere entrar por ahí lo puede hacer o también simplemente poniendo aquí los términos que le interesa buscar. Advierto de que hay mucho más artículos en inglés que en español. Así que si no encuentra nada usando términos en español, pues sugiero la búsqueda en inglés. Y también deben hacer combinaciones de términos para asegurar de que uno encuentre lo que uno quisiese. Por eso es que a veces la búsqueda avanzada tiende a guiar a uno para buscar. Así que si es que entramos por ahí, lo que vamos a ver es que entra una página donde le ayuda. Aquí por ejemplo tú busca el campo de uno y luego aquí por ejemplo este, tecnología porque aquí tú pones el campo y dice AND. Así que el capo de uno AND o más el término tecnología Y luego yo tiendo a marcar aquí El texto completo Es decir, la, la, le puede dar Referencias a artículos Que no se encuentran disponibles Y eso es lo que implica eh, Tiene una lista larga Pero no tiene acceso completo a los artículos Yo tiendo a marcar Texto completo en línea Para tener acceso en sí Al, al, al artículo y con eso abajo, pues uno le marca OK y uno va viajando hacia la revista. Y puede ser de que ya que uno está fuera de la, de la biblioteca, en, en la casa de uno, pues el sistema este, ya que paga a través de usuarios, pues uno tiene que identificarse. uno poniendo el Y aquí dice que tiene que poner aquí su apellido y la contraseña son los últimos cuatro números, el número números de estudiante. Así que eso se pone aquí, le da Login y uno entra en sí a los bancos de datos de la universidad. También hay otras formas de, de buscar información, lo, los datos. Este, uno puede, por ejemplo, entrar aquí a Revistas. Y esto le ayuda a buscar las revistas particulares de, del campo de uno. Así que, por ejemplo, si yo entro ahí y me dicen que busque, yo si yo pongo Physical Education, ya pongo como Physical. Ya me están dando las múltiples revistas que están relacionados, por ejemplo, con Educación Física. Está el Physical Educator, está el Journal de este, The Physical, Therapy, Physical Therapy, está el The Journal, este, The Journal of Physical Activities. Así que hay un montón de, de revistas relacionadas a actividades físicas y, y, y al tocarlo pues uno llega a la revista y puede examinar la revista completa y uno ve los issues, puede ver los temas que le, le, le, del campo de uno, sea química, sea matemática, este sea psicología o, o lo que sea, música. Este, uno puede ver las revistas profesionales y cuáles son los issues, los temas de su campo. Así que es bien importante que conozcan las revistas profesionales particularizadas de su campo para conocer en sí este, el, el futuro de ustedes en, en, para desenvolverse bien como, como profesionales en esas áreas. Este... Y vamos a hacer ahora una búsqueda avanzada, este, como por ejemplo, aquí puse Physical Education, sabiendo que en inglés hay más artículos este, que en español. El and aquí en este caso va a ser Technology, así que estoy buscando Educación Física con Tecnología. Este, en este caso, pues, uno marca si uno quiere los últimos este, 12 meses, los últimos 3 años, 5 años. También uno puede escoger el idioma particular si uno quiere, yo no marco idioma porque te puede ser de que me dé diferentes tipos de, de, de revistas este, artículos de español o inglés o lo que sea y pues tengo acceso a ellos así que si uno lo busca por ahí, uno marca abajo ahí que continúe, pues ahí le va a dar ya una lista de artículos, nota de que los primeros tres pues no tenían que ver tanto con educación física y tecnología pero si esta cuarta este, trata sobre educación física y realidad virtual Así que esto es uno donde si uno toca el título, este, uno tiene acceso a la revista, al artículo en sí, porque recuerde yo pedí que fuesen este artículo completo. Así que la lista es de artículos que yo puedo ver y leer completamente. Así que la cuarta es que tiene que ver con educación física y tecnología. A lo mejor los otros tienen que ver levemente con tecnología, pero no tenían en sí este la, el énfasis particular. Este es del International Journal of Emerging Technologies no es una revista de educación física per se y pues uno al tocar el título de nuevo uno entra y, y puede ver lo, lo que contiene aquí sigo por la lista para abajo y el octavo este, la, la octava alternativa que me da es la integración de tecnología web y educación física y así que pues este es otro que uno puede entrar y usar y hay otro sobre el, el, cómo es que la tecnología tiene su lugar en la educación física. Este, este es de la revista de educación física. Este es otro también de la, de la revista de educación física. Notan de que tienen aquí un enlace hacia cómo citarlo. Cuando este, le piden cómo citar las revistas de ustedes de forma profesional, pues uno puede permitir que el sistema le ayude. Y aquí le indica cómo es que debe ser el formato para reportar la, este, las citaciones usando a APA, que es la que se usa en el campo de educación. Así que uno puede pedirle ahí que le dé la información para este, reportarla, reportarlo en, en la, su bibliografía. Así que hay, hay múltiples formas de que uno puede este, tener acceso a, a, a, esta, a esta revista. Vamos a chequear este, vamos a cotejarlo porque este es una, una revista de educación física en sí. Y aquí vemos de que aquí le, le da un resumen del artículo. Si uno quiere el artículo completo en PDF, uno, uno, es una cuestión de tocar este botón y baja. Ya el artículo de forma completa, de nuevo, si uno lo quiere este, saber cómo se cita pues aquí al oprimir este enlace aquí, pues le da la cita del artículo. Si uno le interesó mucho el artículo, uno puede ir directo a la revista y verla, la revista completa, no ver el artículo, sino la revista completa al oprimir aquí sobre la revista. Así que esto le da un montón de información y hacer una búsqueda increíblemente profesional este, que son bien importantes en los diferentes este, informes que uno tiene que entregar y, y cuando uno hace cualquier tipo de reporte, no es lo mismo uno de decirlo así de boca o sustentarlo con artículos profesionales que le da mucho más peso a los argumentos que uno pudiese este, presentarle en, en cualquier ambiente este, escolar este, o, o profesional en que uno se, se envuelve. Así que este, usen bien estos este, bancos de datos que tiene la universidad, son increíblemente amplios, no todo el mundo en este mundo tiene acceso a los bancos de datos que tiene la universidad, así que aprovechen esta experiencia.